para evitar que esto pueda expandirse. Así como en Gran Santo Domingo, que en este momento pues, fue, fue, se decretó el toque de queda, eh, o, prácticamente regresando a la, eh, al, al, al, a la acción que hace unos meses está, existía en la República Dominicana. El Gran Santo Domingo en este momento pues, eh, volvió a que el toque de queda iniciara a las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana, para evitar que otros pueblos, que otras provincias, pues, corran la misma suerte, somos nosotros, entiendo yo, los responsables. En el día de ayer, pues, se expresó la presidenta de la, de la Sociedad de Neumología de la República Dominicana, la doctora Evelina Soler, donde también, pues, ella dijo que el, las medidas, pues, deben de ser más estrictas en este eh, sentido, porque es la única manera de evitar que sigue en aumento el contagio y que esta, este rebrote pues siga tomando fuerza en la República Dominicana. Ella plantea que en vez del que el toque de queda pues inicia a las 8 de la noche, plantea la sociedad de neumología que deberá ser de 5 a 5, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Y ojo, hace una observación la doctora, tal cual nosotros las hacíamos en el día de ayer y lo hacía la doctora Mari Pérez el pasado miércoles que estuvo con nosotros, quien también es neumóloga, es una, es una gran colaboradora de este contacto diario cuando ella decía que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con este fin de semana que es el Día de las Madres. Hay que tener o había que tomar la acción de qué hacer este fin de semana, para evitar de alguna manera el desplazamiento masivo que estamos conscientes y seguro que así será de los capitaleños, que no son capitaleños nada, son cibaeños eh, y sureños que se concentran en la capital y un día como el día de mamá, pues deciden eh, regresar a su ciudad, a su campo de origen, a darle ese abrazo a mamá. Y yo creo que el mejor regalo, el mejor regalo que usted puede hacerle a mamá este fin de semana, este domingo que es su día, es tal vez quedándose en su casita. Usted que está en la capital, en el gran Santo Domingo, ahora en este caso en San Pedro de Macorís y San Cristóbal, que se suman, ¿verdad?, a la, a, a la gran cantidad de contagiados que en las últimas horas se han registrado, pues yo creo que usted le hace un gran favor con quedarse en su casita y vía telefónica, o utilizando otras vías que no sea la vía de estar con ella de manera física, eh, pueda celebrar con ella. Eso es un gran regalo que usted le va a hacer a mamá, este fin de semana yo quiero aprovechar en este momento para darle la bienvenida a nuestro compañero ¿verdad? que se integra a esta hora del día a este contacto diario nuestro querido amigo y hermano y parte de este contacto diario ramón antigua brito Señor, un saludo <risa> ¿Cómo bueno, le digo buenos días buenos días <risa> Cuénteme, todo eh, bien. Listo para celebrar el Día de las Madres, ¿verdad, Octavio Lister? El Día de las Madres. Óyeme, eh, yo mejor lo no este veo. El próximo domingo. Sí, el Día de las Madres. Yo pienso que debe ser la mujer, en sentido general, claro, hay un día para la mujer, porque es una condición tan extraordinaria, la de madre, que debe aglomerar, eh, eh, juntar todas las definiciones que puedan existir. Lo que pasa es que Madre es un, es un ser divino, sí, sí. ¿verdad? Como yo decía al principio, que Dios... Es una representación que, de la divinidad. Exacto, que Dios le dio ese don para que fueran las encargadas de multiplicar la humanidad. Sí. Y ese, ese Por es eso un, te es, digo, es una expresión de divinidad en el sentido de que, mire el privilegio, son las Madres, y las Madres de los hombres. Sí. Y entonces, quiere decir que ellas constituyen prácticamente el 100%. Y a ella hay que halagarla, a ella hay que, a, a, hay que cuidarla. Sobre todo lo que tienen, mire lo que tienen su madre viva. Tienen un privilegio, que no quieran llegar, la mía está muerta, orgulloso de haber hecho lo que, debía, lo que tenía que hacer en, en vida. Eh, según sus propias expresiones cuando estaba viva. Eh, hay, que, hay que cuidarla, las la madres necesitan comunicación, aunque usted crea que no se preocupan día a día, minuto a minuto por usted. Hembra, varón, nieto, hijo, padre, esposo, de alguna manera hay una identificación de, de las madres con cualquier situación, de cualquier ser humano que se presente. Entonces, valórela. No se antoje de que de pasar el año entero bebiendo romo cuando viene al campo, a, como dicen los capitaleños, a la casa de ella. Eh, eh, eh, digo sin, sin venir a su casa Y el día que viene entonces Si o mamá mire dos do tazas Un papel de celofán y a beber romo A un teteo por ahí hasta, hasta que se vaya Cuando vuelve y recoge la maletica O la funda prieta, llene de ropa No, dedíquele tiempo a su mamá A su madre el próximo domingo Pero dedíquele todos los días Una llamada de aliento De reciprocidad Y mami estoy aquí Exactamente, ese ese comentario que usted hace, antiguo, y yo creo que nosotros los dominicanos, o el mundo, ha aprendido mucho, pero sobre todo nosotros los dominicanos que tenemos esa particularidad de ese acercamiento, ese calor, ese calor que es propio de nosotros, los dominicanos, y diría Octavio Liste, nosotros los caribeños, verdad eh, que él que ha tenido esa experiencia, de tener sí, ese contacto sí, sí. con diversas... Ah, entonces, yo creo que sí, Antiguo, y sobre todo en los últimos dos años que nosotros hemos vivido una situación especial. El año pasado, pues, los que la tienen viva, pues, pudieron celebrar de una manera especial. Y yo creo que este año también le corresponde celebrar de una manera especial, pero muy especial. Porque eh, la intención de que usted pudiera, pudiera llegar a su casa y darle ese abrazo a su madre este año también va a ser un poquito difícil. Sobre todo, los, los lugares que yo mencioné, que es el gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro, que se unen, y eh, que están pasando por una situación sumamente difícil en medio de esta pandemia. Yo creo que ese, y decía cuando usted llegaba, es el mejor regalo que usted le puede hacer a mamá. Aparte Así de que es. durante el año entero usted tiene que estar al lado de su, de su de ese ser que lo trajo al mundo a usted eh, siempre. Pero yo creo que este, este año, para cuidarla a ella y cuidar a los demás, yo creo que ese es el mejor regalo que usted se quede en su casita, sobre todo los que viven en esa zona. Puede ser un amigo ayer antiguo que iba, él iba a poner un, un como una advertencia, un retengo en Controva, para que cuando los capitaleños vinieran Que no entre. <risa> no, que vengan con una prueba, ah. una PCR, ¿verdad? <risa> Fresquecita para poder acceder a, a, a esta zona del. El del, problema del, es que con la, con el perdón de los honorables, eh, funcionarios y miembros de salud pública nos están haciendo pruebas lo que estamos en vacunación hay como no hay dinero no, Dios, ¿cómo, cómo te la, ¿no hay sí. <risa> <risa> bueno el asunto es antiguo que estamos viviendo una situación lamentablemente otra vez un poquito difícil y yo sigo insistiendo sigo insistiendo que independientemente del esfuerzo que han hecho las autoridades eh, para detener esta situación pues los responsables seguimos siendo nosotros y así como usted muestra esta mascarilla, todavía este, este, este objeto, esta pieza que ahora se ha convertido en una pieza sí, de vestir sí. ¿verdad? Eh, Tan sencilla y que no cuesta eh, gran dinero. Es la única, una de las vías. Pero tiene un valor que, de salvación. Claro, exactamente. Entonces, vamos a usar la mascarilla. Vamos a evitarlo, lo, como usted decía ahorita, no me voy a utilizar el término, teteo. Vamos a evitar los teteos, que, que no se puede ser, usted no puede estar al margen de eso, porque es una realidad. Es una vagabundería. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a evitar eso para nosotros para poder seguir como estamos nosotros aquí, eh, eh, compartiendo con ustedes eh, de una manera saludable. Vamos, vamos, a, vamos a trabajar para que poder salir airoso de esta eh, situación. Antigua, vamos a una pausa y al regreso venimos con nuestro compañero de cada viernes el doctor Octavio Lister